3, 2, 1. Varias bromas malas después. ¡Ya! Unos momentos después <tose> uh, <tose> Impresionante Mientras tanto Después. Mi carro, mis reglas y carrera, mis oposiciones de mis cosas bueno Es todo lo que dijo mi primera carrera que gano en local Ya los juegos de Sony de carrera Ya no se encuentran jugadores de Xbox 30 para Xbox, pero bueno todo Me han visto los juegos de Sony Todas aparecían en el Sony de patineta de Sony En el videojuego, es mi nuevo videojuego De Space Channel 5 BR Porque no hay una película de Space Channel 5 La película supongo que si sí va a haber Una película de Space Channel 5 Mi nombre es Dala.